a ver, yo vengo a hablar un poquillo de, del machismo que llevamos todos dentro, porque por mucho que lo tengas claro, que, o pienses, no, yo no soy machista, si le das media vuelta, sobre todo si escuchas un poco a aquellas personas que te pueden decir, sí, tranquilo, es machista, pero no pasa nada, te puedes dar cuenta de las actitudes que realmente tienes y no, y no eres consciente de ellas, ¿no? Pues yo he sido machista cada vez que he pensado en el amor y casi cada vez que he pensado en el sexo. Eh, yo reconozco que muchas veces cuando he ido conduciendo y alguien ha realizado una infracción o algo así. Que va excesivamente despacio, con dudas, muy prudente. Eh, de una he pensado que es una mujer. El primer pensamiento que me viene a la mente es que es una mujer. Eso Es una actitud súper machista y que me gustaría cambiar. Y es algo que yo creo que es heredado por mi padre, por mi abuelo, por todos los hombres de mi familia. Cuando estás en una relación heterosexual, como que mm, te dejas llevar mucho por, por lo que lleva el hombre, ¿no? Además, dependiendo de dónde vengas, también tienes una educación que influye un montón a la hora de sí, vale, tienes razón, sí. Cuando en realidad no tienes razón, ¿sabes? Que lo haces solo por, por educación, ¿sabes? Por, por inercia. Estando en un grupo de amigos, o no tan amigos, se fijaron y comentaron demasiado sobre chicas que pasaban de formas no agradables y yo no dije nada. No participé, pero no decir nada es casi lo mismo. Le quiero pedir algo a alguien, si es algo de fuerza, no se lo pido a una mujer sino que se lo pido a un hombre cuando creo que yo sería capaz, pero al exterior Veo que no, que sigo manteniendo ese estereotipo de mujer débil y hombre fuerte. Y me censuro. Una actitud que yo he tenido muchísimas veces, que es que quien no, estando en un bar o en una discoteca, ha visto a una chica con, con escote, con minifalda y no ha pensado, ¿qué pinta de guarra, qué pinta de fresca tiene? Cuando todo el mundo es libre de vestirse como le dé la gana, es libre de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo y entonces como me parece machista. Y claro, que yo no sé que yo no podía por ser chica. Y eso, y que yo tenía que poder por ser hombre. Cuando se ve que yo estoy mucho más... tengo menos fuerza que ella. Y eso es todo. Sí. La pegatina ahora, ¿no? Porque como la gran mayoría de las mujeres todavía creía que el amor tenía que ser con un hombre y creía que el sexo tenía que ser con un hombre al que quisiera, luego empecé a creer que el sexo podía ser con un hombre al que no amara y por suerte y gracias al feminismo he aprendido que ni el amor tiene que ser con un hombre, ni el sexo tiene que ser con hombres, ni el sexo y el amor tienen nada que ver y yo creo que el amor romántico y la heterosexualidad y la monogamia son tres grandes mentiras que nos ha contado el patriarcado. Y gracias al feminismo ya no creo en ninguno de los tres. Entonces yo me voy a presentar el coño. Y me lo pongo en el corazón, porque al final yo hago lo que me apetece. Bueno, el corazón está aquí, pero... Ahí es cuando me he dado cuenta eh, que he tenido un pensamiento machista y luego me he dado cuenta que me hace daño. Me pongo esta venda en los ojos, pues para quitármela... ¡Ah, me lo pongo aquí y esto para el machismo. Esto de radiactivas no es la primera vez que yo lo oigo. Está todo pensado.